En este video expondré eh, algunos temas relacionados con lo que es la derivada de funciones de una variable. Mi trabajo consta de una serie de videos en los que expondré tanto teoría como ejercicios resueltos que reflejen el contenido de lo que exponga en la parte teórica. Bien, empezamos. Este capítulo trata de fórmulas para derivar funciones como si fuesen fórmulas prácticas para evitar utilizar el límite de derivadas la figura de la portada muestra la función seno y la función coseno la función coseno se muestra como una derivada de la función seno bien, antes de empezar consideremos lo siguiente las derivadas de las funciones se pueden interpretar como la pendiente del gráfico de una función o la pendiente de la curva de una función también se pueden interpretar como las tasas de cambio de la variable independiente con respecto a la variable dependiente en una función se pueden aproximar derivadas de las funciones dadas por tabla de valores se pueden derivar funciones definidas mediante gráficos se pueden calcular la derivada de una función definida usando la definición mediante límites y aquí viene la situación problemática que no siempre se podrá este, utilizar la definición del límite de una función para calcular una derivada porque eso implica eh, el uso de límites a cada instante y pues los cálculos se vuelven tediosos y poco prácticos Bien, así que en este trabajo, en esta serie de videos vamos a mostrar todas las formas prácticas de derivación o sea, derivación mediante fórmulas para no tener que usar directamente la definición por límites estas reglas de derivación se utilizan en la mayoría de los temas de, de, de derivadas como, como pueden ser el cálculo de polinomios, el cálculo de la derivada de funciones racionales, de funciones algebraicas, de funciones exponenciales y logarítmicas, de funciones trigonométricas y de funciones trigonométricas inversas. También las fórmulas, las reglas de derivación o fórmulas de derivación también se utilizan en los problemas de tasas de cambio y también de aproximación de funciones bien, antes de llegar a lo que es derivada de un polinomio primero tenemos que saber la derivada de una constante el teorema 1 muestra que si f de x es, es igual a c o sea una constante c ¿no? esto para todo x que pertenezca al dominio de la función, en este caso la función constante tiene su dominio en todo, todo R entonces la derivada de f en en x es igual a c dicho de, otra manera, dicho de otra manera eso significa de que la derivada con respecto a x de la función constante c siempre es igual a 0 c es un número cualquiera en la recta de los números reales esa es nuestra fórmula 1 antes de empezar a lo que es, es definir lo que es derivada de un polinomio aquí vemos la la gráfica de la función constante toda función constante es una línea horizontal como estamos viendo acá como podemos observar aquí que pasa por el punto c en el eje y la pendiente es cero cuando es horizontal así la gráfica de f de x igual a c es una recta horizontal y igual a c y la derivada siempre es cero derivada o pendiente igual a cero pendiente significa grado de inclinación de la curva o en este caso de la recta ahora veamos la derivación de una función potencia en el teorema 2 si f de x es la función potencia que se escribe como x a la n para toda x en su dominio que en este caso es todos los reales y siendo n de cualquier número real entonces podemos afirmar que la derivada de f en x es igual a n que multiplica a x elevado a la n-1 en otras palabras la derivada con respecto a x de x elevado a la n es igual a n que multiplica a x elevado a la n-1 en la forma práctica para toda función potencia lo que tenemos que hacer es tomar su su exponente bajarlo aquí a multiplicar como si fuese un coeficiente y restarle al exponente y así tenemos nuestra ecuación número 2, ya tenemos dos ecuaciones la ecuación o fórmula de la constante y la fórmula de la potencia en, en la interpretación gráfica de la potencia para n igual a 1, aquí lo he ilustrado esta figura nos está mostrando que para n igual a 1 la gráfica de f de x ¿no? igual a x a la n es la recta de igual a x es la función identidad porque hemos reemplazado n igual a 1 y nos va a mostrar x elevado a la 1 x elevado a la 1 es x o la función identidad entonces entonces eh, la, la derivada de la función identidad es 1 la recta, esta recta oblicua representa la función identidad o recta identidad su pendiente es igual a 1 ahora veamos un ejemplo Cómo derivar esta función, f de x igual a 1 sobre x cuadrado solución la función puede ser escrita en modo exponencial así cuando tengamos una función cuyo denominador es de un exponente cualquiera natural, generalmente un número natural este puede ser escrito como negativo en leyes de los exponentes eh, se sabe todo eso. Y bien, eh, ahora, ahora calculando la derivada, la derivada de, de f de x, lo que hacemos es tomar el exponente, bajarlo aquí a multiplicarlo y al exponente... Menos 2 se le resta una unidad, siempre se le va a restar una unidad, tal como vimos en el teorema 2. Tomamos el exponente, le restamos una unidad y el, el exponente baja a multiplicar. Ya lo efectuamos aquí, menos 2 que multiplica a x elevado a la menos 2 menos 1. Podemos sumar allí y ahí va a quedar menos 3. El menos 2, ya aquí eliminamos paréntesis, porque podemos eh, efectuarlo tranquilamente. Aquí el producto va a quedar indicado como. 2 por x a la menos 3, todo eso negativo Enseguida podemos expresarlo de este modo también O sea, lo hemos separado Menos 2 por un lado y 1 sobre x a la 3 por otro lado ¿De dónde salió 1 sobre x a la 3? Salió del exponente negativo El exponente negativo se convierte en una fracción 1 sobre x a la 3 Así que la derivada de f de x Se puede escribir como Menos 2 sobre x al cubo Y eso es todo la derivada finalmente 1 sobre x cuadrado es menos 2 sobre x al cubo. Esto lo podemos graficar en Maple y ver la relación que hay entre esas dos curvas para tener una mejor idea de lo que es. Bien, en el próximo video vamos a mostrarlo todo lo que acabo de explicar aquí. Gracias por su atención.